vamos a practicar la, la meditación de pie la fusión de los tres centros por favor nos ponemos de pie Centrado y erguido brazos caen naturalmente retrae el mentón elevamos y suspendemos para el hui mira directamente al frente mira a través de todo Mira hasta el vasto universo vacío. No pestañes, no muevas los ojos. Relaja todo el cuerpo. Relaja. Usa tu mente para conectar con el vasto vacío desde el centro de la cabeza. relaja despacio y uniformemente retrae la vista hacia el centro de la cabeza cierras los ojos con una sonrisa en la cara. Cierra suavemente labios y dientes. Relaja. Relaja todo el cuerpo. La cabeza se relaja, el cuello se relaja, relaja los hombros, codos y muñecas, las manos cuelgan naturalmente. Relaja el pecho y la espalda alta. Relaja el abdomen y la espalda baja. Cierra y sube Hu Conectándolo con un y relaja. Relaja las piernas. Caderas, muslos, rodillas, piernas, pantorrillas, tobillos, pies. Relaja. Relaja todo el cuerpo relaja siente el campo de Chi siente nuestro campo de Chi El campo de Chi en torno al cuerpo. Merge with the chi Fúndete con el campo de Chi. Our chi together. Nuestros campos de Chi se funden juntos. Corazón a corazón, mind mind. mente a mente. Nuestra información está conectada. nos fundimos en el campo de Chi nos fundimos en el campo de Chi de todos los practicantes alrededor del mundo somos uno fundimos con el universo el chi universal rotando en sentido antihorario Reunimos el chi del vacío inmenso en el campo de chi, rotando, iluminando profundamente el interior, reunimos el chi, reunimos chi en el interior. El Chi en el cuerpo es abundante, nosotros somos en el Chi, estamos en el Chi, el Chi está en nosotros. Nuestros Chi se funden juntos, formando una completud jung Relaja todo el cuerpo. Los brazos se relajan y elevamos una bola de chi para hacer elevar y verter el chi. Elevamos una bola de chi por encima de la cabeza. El chi es abundante en la bola de chi. Nos fundimos en el universo. Vertemos el chi bajando codos. La mente va a través de todo el cuerpo, a través de la cabeza. A través del cuello, a través del interior del pecho, del abdomen, del interior del abdomen. Relaja. Siente el campo de Chi. Elevamos la bola de Chi. De la cabeza, vertemos el chi, la mente va a través de todo el cuerpo, vertemos el chi a través de la cabeza. A través del cuello y el pecho, profundamente en el interior. De, profundamente. A través del abdomen. En el interior el chi es abundante. Relaja. Todo el cuerpo se relaja. Retrae el mentón. Eleva Paihui. Relaja todo el cuerpo. Relaja las piernas Los pies se relajan Separa los pies a la posición parado sobre el chi Se abren primero las puntas, luego los talones Gira las manos Eleva las manos y las palmas conectan con el Chi de la Tierra. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. atrás relaja las muñecas gira las manos palmas enfrentadas el elevamos a nivel de tu siente el campo de chi iluminamos tu chi Enviando chi al tantien inferior. El chi es abundante en el tantien. Giramos palmas abajo y abrimos. Continuamos hacia atrás. Miro. Iluminamos mi El chi nutre el tantien. El chi es abundante en el tantien. El chi es, es, es abundante. Elevamos las manos. El dedo medio. Presiona tapao enviando chi al tanti en medio relaja. relaja relaja empujamos las manos al frente empujamos al frente al ancho y alto de los hombros iluminamos yin en tan enviando chi al tan superior los, los brazos se abren al lateral casi en una línea giramos palmas abajo palmas arriba y elevamos el chi por encima de la cabeza Cerramos las manos amablemente, extendemos, bajamos los codos, vertemos el Chi, pasa la cara y bajamos frente al pecho en las manos Heshi. Relaja. Abrimos y bajamos las manos enfrente a Tuchi. Bajamos el cuerpo. Relaja. Relaja todo el cuerpo. El juicio suspendido retrae el mentón. La punta de la lengua toca el paladar alto. Cierra los labios y los dientes. Suavemente relaja el cuello. Relaja los hombros. Abre las axilas. Los codos están suspendidos. Abre, el Man. Expande los dedos un poquito sostenemos una bola de ching, la punta de los dedos casi tocándose, relaja el pecho y la espalda alta, Retrae un poquito el abdomen. El chi en el tan tien. Es abundante. El chi es abundante en el tan tien. Empuja este chi, Migmen, hacia atrás. Relaja Migmen. Wei Wei Lu. El coxis. Abajo. Dur durmiendo sin dormir. Cierra y sube. Hui Y conéctalo, conéctalo con Pai Hui. Relaja. Las caderas van hacia Yao en el espacio entre la cuarta lumbar y la quinta Lu, el coxis hacia abajo las rodillas giran un poquito hacia adentro abriendo las articulaciones sacroiliacas y distribuye el peso del cuerpo uniformemente en los pies en el suelo las rodillas no pasan los dedos, la punta del de, pulgar del pie relaja desde el centro de la cabeza bajamos al tantien inferior Desde el centro de los pies subimos al Tantien inferior. Desde el centro de las manos conectamos al interior del Tantien inferior. Los tres centros se funden en el Tantien inferior. Todo el cuerpo se funde en el tantien inferior. Relaja. Relax, Relajamos todo el cuerpo. Los brazos se relajan. Desde el centro, los brazos se transforman en chi. Los brazos se vuelven vacíos. Sostenemos la bola de chi. Las manos sostienen la bola de chi y vamos a hacer abrir y cerrar. Abrir, cae. Cerrar, ho. abrir cerrar de chi. cerrar Relajamos el cuerpo. Kai. Siente el campo de chi. Oh. El cuerpo se relaja. Siente el campo de Chi. relaja el cuerpo siente el campo de chi campo de chi, chi, chi el chi es abundante en el campo de chi, chi is nuestros campos de chi están conectados oh, oh. Oh. relaja todo el cuerpo observa el interior De chi. El Chi en el campo de Chi es abundante. campo de chi nuestro chi, campo de chi es abundante en chi oh. relaja todo el cuerpo siente la bola de chi entre las manos masajeamos la bola de chi Reunimos Chi Reunimos Chi en el espacio entre las manos Reunimos Chi Sentimos la bola de Chi Reunimos Chi al interior de la bola de chi elevamos la bola de chi sintiendo el campo de chi la elevamos por encima de la cabeza nos fundimos con el universo y reunimos chi desde el universo A través del cuerpo vertemos el chi Vertemos el chi A través de la cabeza Cuello Pecho, el espacio interior Abdomen Abdomen el espacio interior del abdomen. Relajamos todo el cuerpo. Los brazos abren y cierran. Abrir. Sentimos el campo de chi. Cerrar. Relaja todo el cuerpo. Abrir. High o oh. de oh, chi sí. oh. Relajamos todo el cuerpo, relajamos Relajamos todo el cuerpo, se relaja Sentimos el campo de Chi Observamos profundamente el interior Reunimos Chi, desde el universo, al campo de Chi. Reunimos Chi desde el campo de Chi, profundamente en el interior. Todo el cuerpo se relaja. Se relaja la, las manos, la cabeza se relaja. Reunimos chi en la cabeza. El chi en la cabeza es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi en el cuello. El chi en el cuello es abundante. El chi y la sangre fluyen bien.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 Hacia los pulmones, el chi es abundante en los pulmones. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi al corazón. El chi es abundante en el corazón.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 El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Reunimos chi al bazo. El chi es abundante en el bazo. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las funciones desaparecen. Las enfermedades. Todas las funciones son normales.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 Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos Chi al estómago. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi en el intestino grueso y en el intestino delgado. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos chi a los otros órganos internos. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Todas las funciones son normales. Relajamos. Ahora reunimos chi a toda la columna vertebral. Toda la columna, el chi es abundante. El chi, la sangre, fluye bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Relaja. Reunimos chi a los brazos, codos...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 reunimos chi a ah, las piernas caderas muslos rodillas piernas tobillos pies el chi es abundante el chi es abundante chi y sangre fluyen bien fluyen bien toda enfermedad desaparece Todas las funciones son normales. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Todo el cuerpo se relaja. Del centro de la cabeza al tantien inferior desde el centro de los pies al interior del tantien inferior desde el centro de las manos al interior del tantien inferior los tres centros se funden en el tantien inferior relajamos todo el cuerpo se relaja, tranquilos, serenidad, relaja. Todo el cuerpo se relaja. Sentimos el campo de chi. Reunimos el chi del campo de chi en el interior. vamos por culminar la práctica relajamos guiados por Pai Hui subimos cerramos los pies culminando la posición parados en el Chi cerramos y elevamos las manos a la posición Heshi rotamos las muñecas <risa> elevamos las manos por encima de la cabeza hacia arriba, suavemente, estiramos, separamos las manos, palmas al frente, bajamos los brazos hacia el lateral, casi en una línea, giran las palmas hacia arriba, cerramos, Hacia el frente al ancho y alto de los hombros. Iluminamos yin Tan enviando el chi al tan tien superior. Traemos el chi retrayendo los codos. Presionamos tapao. Iluminamos el tan -tien medio. Empujamos las manos atrás. Los brazos se abren hacia el lateral. Giramos. Palmas al frente. Y traemos el chi hacia el frente. Vertemos el chi. La mente reúne el chin el tantien inferior. Las manos sobre tu chi. Profundo en el abdomen. Giramos en sentido antihorario. Uno. Dos. Tres. Cuatro, Five, cinco, six, seis, seven, siete, eight, ocho, nine, nueve. Two, giramos en sentido horario. Nine, nueve. Ocho, 7 5 4 2 1 Reunimos chi en el interior Nutrimos de chi Nutrimos el chi, relajamos. Enviamos buena información a la familia a los amigos a todos aquellos que necesitan ayuda enviamos buena información a nosotros mismos todos los cuerpos están saludables están brillantes y bellos Completamente llenos de vitalidad. Decimos tres veces hola, inspiramos, inspiramos, inspiramos, hola. Muy bien. Separamos las manos a los lados. Abr abrimos los ojos. Despacio. Un joanito. Un joanito.